En la TV Animalista estamos de estreno. Este es nuestro primer enfoque, una serie de programas en las que, en forma de entrevista, hablaremos sobre los diferentes aspectos de la vida y la muerte de los animales en nuestra sociedad. Y para eso damos hoy la bienvenida a Xavier Baile, es un polifacético artista catalán afincado desde hace ocho años en Polonia. Xavier es escultor, pintor, escritor, poeta, videoartista, performer y actualmente se encuentra en Barcelona presentando el trabajo sobre el que vamos a hablar hoy. Xavier lleva más de 13 años en el mundo del activismo, en el que empezó defendiendo los derechos humanos y a lo largo del tiempo se dio cuenta de que había algo que fallaba desde la base en nuestro planeta y según sus propias palabras, eh, si seguimos divorciados de la naturaleza jamás conseguiremos solucionar los problemas a largo plazo. Es así como su activismo se amplió a los seres de todas las especies. y El, programa del que, el, el trabajo del que vamos a hablar hoy se titula eh, La feminización de la conciencia, y es un trabajo que va dirigido especialmente al público femenino. En él, Xavier, dices cosas como que una mujer consciente debería obligatoriamente ser vegana. Eh, es una afirmación, como mínimo, chocante. Si te parece, antes de empezar a entrar en materia, me gustaría que nos explicases, los que te leemos sabemos que sueles escribir en femenino, me gustaría que explicases el porqué de esta decisión. Bienvenido. Gracias. Eh, bueno, el femenino me parece una reacción bastante lógica, tan lógica como el feminismo, que es, eh, contra una sociedad patriarcal que ha robado el género en el lenguaje, devolvérselo de alguna manera a la mujer. Evidentemente, esto puede ser calificado de sexismo, porque no, no pretendemos convertir un machismo en un hembrismo. ¿no? De todas maneras, eh, yo escribo en femenino por, eh, inicialmente por, por otorgarle, devolverle el lenguaje a la, a la mujer, pero también porque soy una persona, entonces la persona es femenino. Soy una persona animalista, soy una persona mmm, joven o vieja o lo que sea, pero siempre soy una persona. ¿no? Todos los animales somos personas, eh, lo que pasa es que empleo, por ejemplo, el, el género femenino no lo empleo en el resto de los animales porque ellos no son tan inteligentes como nosotros que tienen el machismo, no, no son tan, es una sátira, eh, no son tan tontos, sencillamente son mucho más egalitaristas que, que nosotros, por eso ellos no necesitan el, el, que les devolvamos el género en el lenguaje. De acuerdo, pues si te parece, cuando quieras. Bien, mmm, respecto a esta, a esta charla me interesa mucho, o sea, Forma parte de las estrategias. Hay muchas estrategias para, para llegar a la gente. Hay 7 billones, casi 8 billones de personas en el mundo y cada una es diferente, como decía Tolstoy. ¿no? Diferentes modos de amar, diferentes modos de entender la, la, todo, ¿no? el, el universo y todo. Entonces, ¿cómo llegas a las personas? A algunas personas se les puede llegar al, género, al, al grupo libertario, se puede llegar dentro de la libertad, la dignidad a, a, a los religiosos se puede, puede hablar del quinto no matarás, por ejemplo, a la mujer creo que se le puede hablar desde el punto de vista de su, de su marginación, esa marginación que, que sufrís y que sufrimos las, las personas no machistas desde, bueno, desde hace al menos 6.000 años ¿no? que tiene el patriarcado, más o menos. Eh, entonces yo creo que, que es importante hablar del género, el género no es un rol cultural, el género, aunque se haya establecido así por supuesto. El género lo que me interesa es el punto de vista fisiológico, cosas eh, ineludibles, ¿no? Nosotros no tenemos menstruación, no parimos, no muchas muchas, eh, muchas eh, formas de consumo, muchas formas de relacionarnos están relacionadas con el, con el sexo, ¿no? Ya no hablo de, ya digo, de los roles culturales ni de nada de esto. ¿no? Entonces, creo que, es creo que es importante recalcarlo, es importante, es importante hacer una asociación, es importante eh, que la mujer eh, sea consciente de qué tipo de ataques, por el hecho de ser hembra, por el hecho de ser femenina, sufre, por parte del, por parte del patriarcado, por parte del macho, por parte del macho dominante, el macho alfa y por parte, por supuesto, de, de todos los roles, los roles de dominación, eh, que no solamente se centran en, en la mujer, sino que van a, más allá de las especies. ¿no? Eh, yo bueno, he puesto esta, esta diapositiva, eh, mezclando el símbolo de, del feminismo con el símbolo de, de la liberación animal, porque creo que tienen mucho, mucho en común, de todas maneras, desde, como tú decías, ¿no? ¿cómo es posible que un tío, un hombre, diga eh, lo que tiene que ser una mujer? ¿no? Y empezamos con el mismo rollo de siempre, ¿no? eh, que la, el hombre le dice a la mujer lo que tiene que ser. No, yo hablo desde el punto de vista egalitarista, entonces eh, no me interesa exactamente, no me interesa exactamente mmm, cómo es la mujer o cómo es el hombre, sino cómo somos todos, todas las especies, Vamos a ver de las sintientes, de momento, en base al, al sensocentrismo. y entonces en esta diapositiva podemos ver las diferencias fundamentales, excluyentes entre, entre el ser humano y el resto de animales, es decir, ninguna. No existe ninguna diferencia sustancial, todos somos diferentes, todos somos iguales. Desde el punto de vista de derechos universales, eh, vida, libertad, dignidad, derecho a placer y a evitar el dolor, todos somos iguales. ¿no? Y eso es, lo, eso es lo que, en lo cual quería centrarme, más allá de un discurso feminista o de un discurso eh, social. ¿no? Pero no podemos, evidentemente, obviar el, el tema social. Eh, hay 55% de mujeres en el mundo, sois más que nosotros y no tenéis los mismos derechos. La hembra no tiene los mismos derechos, luego veremos que los animales eh, tampoco, pero bueno, es evidente que, que la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre. Aquí es mucho más, menos evidente, pero evidentemente en, en los otros 198 países, 197 países del mundo pues, pues sí que es bastante, bastante evidente este tipo de, de sexismo. Somos más, eh, tenemos roles de poder mucho más evidentes. Aquí, por ejemplo, se ve una imagen del 1956 de un cartel mexicano. Este, es importante este cartel, es importante este punto de vista, porque la mujer siempre ha sido tratada... Eh, dominada con la fuerza bruta, en cambio hubo un impasse a partir de, del siglo XX que hablaba del chantaje, ¿no? Es decir, ya no es necesario pegar a las mujeres, evidentemente hay lapidación, hay ablación, hay fuerza bruta, en algunos países menos civilizados, digamos, pero, pero se ha usado el, el rol del chantaje, ¿no? O sea, si tú pares, tienes los hijos que, que te recomendamos, haces lo que te decimos, entonces eras incluida en nuestro círculo social. Eso es un discurso eh, patriarcal. ¿no? Y aquí pues, se hablaba de la, de la, de la mujer como, como ama de casa, como perfecta, perfecta organizadora del hogar, que ese es su espacio. ¿no? Lo mismo que el que el medio ambiente de un cerdo es la nevera, pues el medio ambiente de la mujer es la cocina, ¿no? y es bastante, es bastante espeluznante. Eh, Otro de, de los temas que me interesan, eh, y hablamos de la fisiología, es eh, la mujer como matriz. Mm, vosotras tenéis un sistema uterino, tenéis una matriz, tenéis una capacidad de parir que nosotros no tenemos, unos ciclos menstruales, una sexualidad diferente, y entonces eh, eso se ha aprovechado para producir nuevos, eh, nuevos seres humanos, ¿no? nuevos recambios de, de ser humano. Y entonces, eh, esto en las, en las situaciones de crisis y las situaciones de guerra o de violencia, resulta más evidente. Esto, por ejemplo, es una mujer palestina con un montón de niños. La guerra en Palestina es demográfica, por supuesto, es un pueblo que está sufriendo, pero la mujer también es explotada como, como máquina de reproducir eh, nuevos seres que sustituían a los que caen en, en atentados, en bombardeos, en lo que sea. ¿no? Eso también ha sido, eso, se, ha, se ha copiado ese tipo de, de comportamiento en, en, la guerra, en la guerra mundial, por ejemplo, cuando Hitler hacía una, un, una apología de la madre como productora de. de de seres vivos, porque murieron 55 millones de personas, ¿no? entonces había que tratar de, de sustituir de nuevo ese, ese contingente que se perdió. ¿no? Y lo mismo sucedió en el franquismo, donde la madre era la, la, la estrella. no O sea, si no eras madre, no eras mujer. ¿vale? Y es bastante también espeluznante. En la tradición católica también vemos que que hay la, la madre está en un segundo plano, el hijo es el que se ofrece como, como la máxima expresión de la creación, y en cambio la madre solamente es un cuerpo que, a través del cual Dios se manifiesta y crea un nuevo ser humano, que además es macho, por cierto, no, no olvidemos que, que Jesús es macho. ¿no? Entonces, eh, creo que hay un discurso constante, eh, sistemático, mezclado con el amor, mezclado con la dignidad, mezclado con, con el bien, que que ha, seguido, que ha seguido explotando a la, a la mujer como sistema uterino, como matriz. ¿no? Creo que es importante mencionarlo. Entonces, eh, una vez ya estamos inmersos en, el, en, el, en la fisiología, resultaría ingenuo eh, no hablar de, de la fisiología de todos los animales, especialmente de los mamíferos superiores, especialmente de, lo, de los eh, que tenemos sistema eh, nervioso central. ¿no? Y los mamíferos, pues tienen menstruaciones, incluso las aves tienen menstruaciones, tienen una sexualidad diferente, tienen unos ciclos reproductivos, tienen abortos, tienen partos, tienen eh, los animales hembra, evidentemente, que los machos no tenemos. Ideal, porque entonces tenemos que explotarlos, o sea, controlando a la hembra, lo mismo que la sociedad, controlando a la hembra, cuántos hijos tiene, se controla el número de personas que hay, eh, y también la educación, por supuesto, eh, también en el sistema, en el, en el mundo animal, la explotación animal necesita del control de la hembra. Es indispensable el control de la hembra. ¿Pero qué pasa con los sistemas que, que pasa con los mamíferos superiores? Pues que al tener voluntad propia, al, tener perso al ser personas, tener personalidad individual, individualidad, eh, voluntad de, de, de hacer o deshacer, eh, es decir, eh, propia idiosincrasia y propio, propia manera de ser, el uso ya representa un abuso, eso no sucede con las plantas que no tienen voluntad, hasta lo que sabemos, en cualquier caso estamos eh, explorando cada vez más, pero resulta evidente, ya a partir de 30-40 años a esta parte, que, que los animales tienen su propio, su propio punto de vista del universo, su propio punto de vista de sus propios ciclos y sus propios intereses. ¿no? Entonces, a partir de ese, de ese contexto, donde entramos también los seres humanos, el uso ya representa un abuso. Usar es abusar. ¿vale? Eh, en el momento que tienes expectativas hacia una persona para que algo, haga algo para ti, sea persona animal o sea animal no humana o animal humano, ya estás eh, ejerciendo tu, tu dominación sobre él. ¿no? Y es importante, creo, eh, mencionarlo. Una de las, eh, de las primeras... Eh, ¿Quieres hacer algún comentario o algo? Adelante. Vale. Eh, Uno de, eh, de, las, de, las, de los casos más evidentes de explotación femenina es en las abejas. Las abejas no tienen sistema nervioso central, pero evidentemente todo lo que sabemos de las abejas es, es poquito, no es nada, estamos todavía explorando mucho más. Y en cualquier caso, mmm, digo que es muy evidente, porque la reina la más adorada la de la colmena por la cual morirían 40.000 abejas solo para defenderla eh, se le recortan las alas cada para que no enjambre en otro, en otro lugar sistemáticamente o se las mata cada año ¿no? en Israel se la mata cada año por ejemplo y en otros puede vivir hasta 3-4 años y se les, bueno, un 25% de su vida se le se les recorta luego tampoco o sea controlar a la hembra están criadas están están criadas en unas pequeñas granjas que son muy pequeñitas, que, que, que bueno que no parecen granjas, pero en cualquier caso ahí, ahí es donde las crían, ¿no? alimentándolas con jalea real. Y viajan miles de kilómetros, eh, mueren también montones para, para, para conseguir que llegue una determinada hembra a un determinado país, tienen que morir unas cuantas. Mm, también son inseminadas artificialmente, ese es un proceso de microviolación de microcirugía, que no deja de ser una violación sexual, entre las muchas violaciones que existen a la mujer, eh, es una violación sexual que es, precisamente es precisamente eh, eh, el hecho de que una mujer sea violada, sea una persona, una, una hembra sea violada, es escandaloso, pero eso es eh, patriarcal, evidentemente, ¿no? porque una, es una mujer sucia, una persona sucia es una, es una mujer que ha sido violada, ¿no? y eso es evidentemente patriarcal, pero al margen de eso, una violación no deja de ser una violación, sexual o no, y lo que le sucede a las abejas es una violación, ¿no? es una inseminación artificial contra su voluntad, y por supuesto no por un zángano, no por un macho, sino por. o por uno por muchos, sino por, por un señor que está ahí metiéndole una, una determinada cantidad de, de esperma. ¿no? Eh, después las obreras, ya en, en un plano más amplio eh, dan la vida por por dar una miel, ¿no? por, por producir una miel que va a ser para las larvas pero que no, no llega a las larvas, evidentemente, ¿no? Eh, la producción anual de miel es de, de 1,3 millones de toneladas, pero cada abeja da durante su vida media cucharadita de miel, ¿no? Entonces podemos imaginarnos el, el enorme, el enorme, la enorme cantidad de abejas que son necesarias para producir la miel que, que, robamos, que les robamos para consumir eh, las personas, ¿no? Luego también se les saca en las, en las granjas industriales, en las panales industriales, se les saca a las abejas de los panales con aire comprimido, se les fracturan, se les arranca la cabeza, por, por el maltrato que tienen, ¿no? hasta tal punto que si es sobreexplotado un panal, llega a perecer el panal. ¿no? Han habido panales que perecen y ahora con los transgénicos y con todo la, la delica, el delicado equilibrio que estamos, que estamos rompiendo, en la naturaleza, pues los panales están cayendo masivamente. ¿no? Hablamos del de, exterminio de billones y billones de abejas. Eh, las abejas, como digo, no es lo más, no es lo más eh, empático para las personas, que no es lo que no pillan más, pero evidentemente no podemos negar que en cuestión de número están, están realmente... Eh, desapareciendo. Respecto a las abejas, ¿Sí? te quería hacer un poco un inciso. Es curioso porque incluso en un mundo digamos, consciente como es el del activismo eh, por los animales, las abejas son el tema de no tomar miel, se considera incluso entre personas ya con cierta, cierta conciencia en este sentido, se considera casi como una exageración, ¿no? yo he escuchado muchos comentarios al respecto, y hablando, preparando el, el, la entrevista precisamente, el otro día di por casualidad con un estudio de la revista New Science, eh, New Scientist, del 24 de noviembre del 2012, o sea, es muy reciente. Es una revista completamente científica que no muestra nunca, en absoluto, especial interés por el bienestar animal. Y el autor, David Robinson, dice que en todos los estudios realizados en abejas en los últimos años, hacen muy difícil seguir negando que las abejas sufran. La manera de, de decirlo es curiosa, ¿no? Seguir negando que las abejas sufran, ¿no? aunque quisiéramos uh -huh. seguirlo negando. Y, y bueno, Hablan de varios experimentos, es un estudio muy interesante, en el que dice, por ejemplo, que las abejas muestran 60 conductas diferentes, que hacen seis danzas diferentes para avisar a sus compañeras de que hay eh, pues, eh, comida o, o alimento, pero incluso si una abeja está haciendo la danza para avisar a su compañera de que hay alimento, pero la otra abeja sabe que también hay peligro en ese mismo punto, es pues una araña o lo que fuera, es capaz de intervenir en la danza de su compañera, y, digamos, mostrar con, con gestos que hay alimento, pero también hay, hay peligro. ¿no? Me ha parecido un estudio, eh, al hilo de lo que estás explicando, interesante de, de, de continuar ¿no? y muy, muy esclarecedor. Claro, claro. Eh, bueno, pero eso, eso es eh, extrapolable a cualquier otro tema referente a los animales. Eh, lo que sabemos de los animales es mucho menos de lo que no sabemos. Entonces deberíamos, si somos realmente homo sapiens, si realmente utilizamos la inteligencia como, como herramienta para sobrevivir, deberíamos aplicar un principio de cautela, sobre todo social, a la hora de, a la hora de condenar o liberar a unos, a unos ciertos seres. ¿no? Y lo que me parece bastante evidente es que, dado que no lo sabemos, deberíamos ser un poco cautos. ¿vale? Las abejas, las abejas es lo, lo que tú dices, es, eh, y otras, las mariposas de la seda, también son tratadas como, como máquinas de producir huevos para producir seda, no entrar en, en los insectos ni en otros animales. Me, me gustaría centrarme en, lo, en, lo, en los productos de consumo más habituales, aquellos que matan y exterminan y explotan al 98% de, de los animales en el mundo, ¿no? por nuestra mano. Por eso la miel, eh, incido que es un tema importante, eh, porque podemos vivir sin miel, porque produce botulismo y asma en los niños de menos de cuatro años, y por un montón, de, un montón de, de, de razones, pero en cualquier caso nos vamos a centrar, como digo, en lo fisiológico, me interesa el punto de vista fisiológico, incuestionable, que es el, el sufrimiento y la explotación de los animales no humanos. Eh, luego ya podríamos hablar de, de las vacas, de las ovejas, de las cabras, es decir, de la leche. ¿No? Eh, Solo de leche de vaca me parece que son 200 billones de toneladas al año que se consumen. Es decir, que, que hay, una, hay una explotación de un producto naturalmente diseñado para un bebé que estamos tomando los adultos, de otra especie, además. No no es necesario y la, leche, la, la vaca no da leche. Nosotros la robamos, eso para empezar. Entonces... Eh, en caso de que dieran, en que caso de que pudiéramos aceptar que da, sencillamente, eh, antiguamente, en estado natural, da 6 litros, ¿no? y en estado actual del sistema de explotación industrial actual, puede dar hasta 60 litros. ¿no? O sea, le estamos gastando 10 veces más la energía a ese cuerpo. Durante 8 años máximo, seis años, cuatro años, depende de la vaca, es explotada constantemente, le estamos quitando calcio, proteínas, entonces lo que dejamos después de ocho años es un envase, es un animal completamente comido por la osteoporosis, completamente comido por las por la, por la el sufrimiento de, de haber perdido a sus, a sus bebés y todo esto, y bueno, al final va a parar a la, a la, al matadero. Los bebés también van para, para el matadero, también son matados, evidentemente, para la, para la carne de ternera, que llamamos, y, eh, por ejemplo, la, la vaca solo produce leche cuando está preñada, ¿no? cuando ha tenido un, un pequeño. La manera que se, de seguir produciendo leche es que, en lugar de esperar los 100 días eh, recomendados por la industria, eh, se, les, se, las viola, se las viola antes de... de de esperar esos 100 días. Eso significa que, eh, dado que el 70% de la carne mundial es de vaca lechera y un 20% de las vacas que van al matadero están embarazadas, en el momento de, de ser matadas, pues tenemos a, a, a verdugos, a, mata, a matarifes, que abren a la vaca y le encuentran adentro el, el ternero todavía no nacido, ¿no? en un estado más avanzado o menos avanzado. O sea que estamos hablando también de abortos, ¿no? Eh, un, abarto, un aborto no querido por la vaca, evidentemente. ¿no? Eh, la vaca, por ejemplo, hay que, hay que colocarle el útero en posición, entonces se introduce todo el brazo de, del criador dentro de la vaca, la vacía de excrementos y, la, y le coloca el útero en posición para luego violarla, ¿no? para luego inseminarla eh, sin su voluntad, que es en fin y al cabo una violación. Luego hay otros, hay otros aspectos. Importantes porque la, la succión constante de los, de los pezones eh, del ordeño les provoca mastitis, les provoca gangrenas, les provoca una serie de enfermedades. Eh, aquí tenemos, por ejemplo, una mastitis de, de cabra, que es bastante poco usual verla, pero, pero eso, por supuesto, es aplicable a las, a las ovejas también. Aquí tenemos una, una inflamación de, de ubres. Esta es una foto esta en blanco y negro, es una foto clásica que todos los activistas hemos visto alguna vez de, de, de pezones que incluso llegan al, al suelo. Pero esta de al lado eh, es de, un, de, una gran, de, un, de una feria en Inglaterra de hace un par de años, en el Reino Unido hace un par de años, y este es el tamaño ideal de las ubres que es lo que ellos dicen que es ideal. Por supuesto, es monstruoso, es como el doble o el triple de lo que debería ser en estado natural, pero sin embargo es eh, óptimo según, según los ganaderos, ¿no? eh, que es lo que tiene que ser. Eh, luego tenemos a, a cómo debería estar la, la madre con, con la hija, ¿no? con, o con el hijo, que es en, en estado natural, no, no por supuesto no sufriría esa explotación. Eh, también hay inflamación de vagina, hay evisceración de, de intestinos cuando los músculos no soportan ya tantos partos eh, también sucede con la mujer lo que pasa es, con la mujer humana con la, con la hembra humana lo que pasa es que eso no lo solemos ver porque es una cosa que bueno el ginecólogo lo ve pero nosotros no en cualquier caso la en los oh, está todo en cualquier caso en, los, no, esto es el en cualquier caso los en los en los, eh, los centros de explotación no hay, no hay un especial cariño a la hora de, de violar a las vacas, no hay un especial cariño a la hora de tratarlas. La mastitis, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, es un agujeramiento de los, de los pechos. ¿no? O sea, se agujera directamente, se come, la carne se, se, se deteriora y llega incluso en, la, en las vacas a caer, la leche, ¿no? a caer la leche. Esto podemos imaginarlo en, en las mujeres como sería pues un agujereamiento de, de los pechos, ¿no? que es una, parte, una de las partes más sensibles del cuerpo de la mujer. Entonces, ese tipo de cosas que a nosotros nos, nos resultan espeluznantes, eh, no lo son tanto eh, si hablamos de los animales, porque estamos acostumbrados. Es curioso, Xavier, cómo la, la industria láctea y bueno, el lobby, y la gente de marketing de la industria láctea, hace bien su trabajo, porque lo que nos explican es que cada vez son menos los individuos, el censo de, de individuos explotados es cada vez menor, y sin embargo lo que esto significa es que eh, los animales, eh, bueno, se obtiene muchísimo más leche que antiguamente, eh, o sea, estábamos hablando, eh, me parece que eran de... 50.000 litros por cada vaca, y ahora ya estamos hablando de extraer 100.000, y tú incluso has hablado de, de cifras mucho mayores, con lo cual eso significa que habrá menos individuos sufriendo, pero los individuos sufrirán muchísimo más, de una forma mucho más intensiva, y además vivirán mucho menos muchos menos años, ¿no? O sea, parece que en Estados Unidos la media de vida de una vaca lechera son ya cuatro años. Depende de las explotaciones, evidentemente vivirán más o menos, eh, en cualquier caso lo de la, de, la demanda de, de leche es posible que haya menos individuos pero ahora entra en el mercado mundial China y China no tiene enzimas los chinos no tienen enzimas para digerir la, la leche sufren bastante con ello pero y sin embargo se está empezando a hacer productos y subproductos con leche para introducirlos en el mercado chino y eso significará un, un enorme un enorme número, un aumento de la, de la esclavitud de las, de las vacas, por supuesto. O sea, que no soy, no, soy nada, no soy nada optimista a ese respecto. ¿no? En cualquier caso, eh, retomando lo de, lo, de la, lo de las vacas, quería también añadir que la mastitis no es que sea, no es que sea un agujereamiento eh, del, de las ubres eh, que siempre suceda, Sencillamente es una inflamación que puede llegar a, puede llegar a un deterioro tal de la, de la carne que se que se llegue a agujerear. ¿no? Una inflamación tremendamente dolorosa. Sí, sí, es tremendamente dolorosa porque, porque los, los, los pechos de, de las hembras son unas, una de las partes más sensibles vuestras o la más sensible incluso. Y aquí he escogido, por ejemplo, una fotografía de de unas ubres de, de vaca, no en el peor estado de mastitis y de, de inflamación que tienen, pero para comparar con una mujer co, cómo puede suceder que, que los pechos de una mujer se agujereen. Hasta el punto, cuando hablo de agujereo, eh, hasta el punto de que se cae incluso la leche. No, no estamos hablando de de un, de un de una gradación superficial, sino bastante profunda, de centímetros. ¿no? Entonces, claro, es bastante... Es bastante espeluznante oír este tipo de, oír este tipo de cosas, eh, solamente precisamente para, para producir la leche, no, no para nada más. ¿no? No, se, no se obtiene ningún otro, ningún otro producto más que, más que la leche. O sea, por supuesto que eso y tal, pero es a partir de la leche. Luego también una, una de las cosas que es bastante mm, espeluznante también, siempre, siempre, todo el, todo el rato que estoy hablando desde el punto de vista fisiológico, es eh, lo que decía, ¿no? que una... Un, una vagina de tanto parir, de tanto traer eh, nuevos seres al mundo, acaba de, incluso de, las mujeres mayores, por ejemplo, que han sido madres especialmente, tienen pérdidas, y esto es debido pues, a, a un fallo de, lo, de los músculos de retención de la, de la orina, y por supuesto de la menstruación, pero eh, hasta los puntos tan extremos, tan, tan desgarradores como lo de las vacas, que pierden los intestinos por culpa de, por culpa de, de haber parido tanto, y las mujeres que también se desintestinan. Esto no lo solemos ver, solo es en, en revistas especializadas de ginecología, pero creo que es importante compararlo. ¿no? Estamos hablando de la misma vagina en dos animales, en dos mamíferos superiores eh, idénticos, ¿no? en, en casi todos los aspectos. Entonces no es, no es poca cosa lo que, lo que estamos hablando. Eh, sigo insistiendo en que, que debería, tener, eh, debería tener la madre contacto con, con el pequeño por una mera cuestión de, de empatía eh, no hay nada más desgarrador según, según ciertos activistas que oír cómo le quitan a una madre a su hijo podemos imaginarlo perfectamente en el, en el ser humano eh, incluso en situaciones tan dramáticas que, me, que, que creo que caben en este momento, pues como los desaparecidos, las madres desaparecidas argentinas o, o, o de las dictaduras en América Latina que eran, que eran les, las dejaban parir en la cárcel, les quitaban a los niños y luego las desaparecían, ¿no? las tiraban al mar o lo que fuera. Entonces, esto es una cosa muy, muy parecida. Y el dolor que siente una madre que no sabe qué es lo que pasa con su cría o con su, con su bebé, es muy desgarrador. ¿no? La yegua, por ejemplo, deja de, deja de comer durante una semana y las madres pues, mujen desesperadamente buscando cómo, bueno, tratando de recuperar a su, a su bebé cuando lo están quitando por la fuerza bruta muy brutalmente o sencillamente aunque sea solo en un carretillo. ¿no? Hay, de hay testimonios de incluso de ganaderos que explican, sí. no solamente de activistas, que, que explican que ese, ese dolor es el dolor que han... Que han... Quizás el dolor más tremendo que han, que han no. oído, ¿no? el mugir de una, sí. de una vaca buscando a su ternera. Claro, claro, porque es, es tan, no es silencioso, ¿no? no es un dolor silencioso como suele ser el de los animales, sino que es muy, muy se vocaliza de una manera muy, muy estridente además, ¿no? Y es ineludible, o sea, no podemos decir que eso es otra cosa o que eso es un mecanismo de defensa, no, es un, es un dolor físico. Luego también otra de, las, otra de las experiencias en el mundo animal, la sexualidad del mundo animal, es eh, la gallina. También podemos hablar, por supuesto, de otros tipos de, de aves que, que ponen huevos, que, bueno, al cual les robamos los huevos, pues los patos o los, los pavos o los avestruces o lo que sea. Eh, el huevo no fertilizado, que como suele pasar en las, en las granjas industriales, no es más que la menstruación de una gallina, no es un óvulo no fertilizado, aunque también exista eh, de esas gallinas biológicas, ¿no? de, de, las que tienen contacto, gallinas felices y este tipo de, de absurdos nombres que le pone la industria, eh, cuando tienen contacto con el gallo, es decir, han sido inseminadas por un gallo, eh, el huevo empieza a fecundarse a los pocos días, ¿no? hasta tal punto que muchos huevos biológicos tienen un puntito rojo ¿no? en, cuando lo abres, cuando lo, lo, cuando lo abres para comerlo o lo que sea, y eso significa que, es, eh, que ha habido un principio, hay un principio de fecundación, por lo tanto podemos hablar de aborto, ya no solo hablamos de menstruaciones, también hablamos de abortos. ¿no? Esta, en esta fotografía se ve la vagina de una, de una gallina, y la vagina de una mujer con la misma enfermedad, una infección, ¿vale? La vagina, la vemos normalmente, la ven los los ganaderos, la ven los, los explotadores de animales, este tipo de, de dilatación tan, tan brutal después de 15 meses de, de poner huevos, por ejemplo, pero en la mujer no lo vemos. ¿no? Entonces, cuando mostramos este tipo de fotografías y se ve una vagina, la misma enfermedad con una mujer, decimos, ah, pues sí que existe ese dolor. ¿no? Y parece como que si fueran en las, en las, eh, las gallinas no existiera. Y creo que hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la sexualidad. Uno de los últimos, de las últimas, eh, ya no dentro del campo de la, de la explotación animal alimentaria, sino de la, de la piel, eh, un caso que he escogido, evidentemente en la piel se matan machos y hembras, no hay ningún no hay, es indistinto, pero eh, en el caso del astracán es muy curioso porque eh, hacen falta 30 fetos de, de oveja para conseguir un abrigo, bueno, un poco más largo quizá que este, ¿no? Es decir, que se hacen con fetos, con seres no nacidos. Se mata la... se mata es llamada la seda líquida, se mata la oveja eh, madre, y, el, y esto que tenemos aquí que vemos es la placenta, y ahí está el pequeño que todavía no ha nacido, o sea que no tiene ni siquiera oportunidad de, de respirar su primer eh, soplo de aire. Y aunque lo aunque los respirara, inmediatamente después de nacer también los matan, ¿no? Estamos hablando de, de días, o de un día, ¿no? Esto de los, de los asesinatos de, de bebés de un día es importante también recuperarlo para, lo, para las gallinas, ¿no?, porque 300 millones de pollos, en la, solo en la Unión Europea machos, son molidos, triturados y gaseados eh, por el hecho de ser machos, ¿no?, por una vez eh, los machos tenemos suerte en el mundo animal no humano porque morimos rápidamente, ¿no?, en cambio la, la hembra, es torturada durante años, durante meses, durante un montón de tiempo, hasta que, hasta que bueno, evidentemente tiene el mismo, el mismo destino que, la, que el macho, porque no puede ser de otra manera, los animales no pueden morir de viejos, y, y el hecho de ser hembras las, las condena a una tortura mucho más mucho más larga. Eh, bueno, también, volviendo a los bebés, me importa el tema, porque la mujer hace una, una implicación, una compenetración con el bebé, mucho más... Eh, mucho más intensa que el hombre, por mucho que, me, que, me, que hayan estudios sobre roles culturales y tal, evidentemente una mujer, una hembra, de animal humano o no humano, siente crecer una vida dentro suyo y el, la relación, el vínculo que, le, que tiene con su, con su pequeña descendencia es mucho más intenso que el, de, que el de un hombre, desde un punto de vista puramente fisiológico. ¿no? Y lo que tenemos aquí de un cerdito un cochinillo a la burgalesa o un cabrito al horno, lo que sea, o los pollos, que son, no son más que bebés de, de gallo y de gallina, es pues un, un genocidio de, de animales pequeños, ¿no? que han sido, por supuesto, robados de, su, de sus madres. Eh, ya para acabar la, la charla, suelo, suelo mencionar a, a las sufragistas eh, mmm, inglesas, sobre todo, que pedían el voto de la mujer, y curiosamente eran muchas vegetarianas y veganas, ¿no? O sea, hacían ese… históricamente, hace 100, 150 años, cuando la mujer pedía el voto, y los, algunos hombres también pedían el voto para la mujer, eh, o se hablaba de la abolición de la esclavitud, o se hablaba del de, de derecho de los, de los negros a ser considerados seres humanos, ¿no? Eran unos caminos paralelos eh, y, a, y a veces se convergían, ¿no? Eh, nunca, había decir, No, no, primero las mujeres y después los negros, no, no, había eso, por supuesto que no, había eso, era una, una lucha eh, sinérgica, no, no, no, que que que que recuperarlo, creo que que que que recuperar el hecho hecho que que, por me me insisto en que que que que la mujer consciente de su su sexualidad debería ser vegana vegana una bueno, una, no, una empatía por una por de su mismo sexo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y no, no, y no, no, no, no, no, porque estamos hablando de una explotación contra eh, la hembra, independientemente de la, de la especie, de un sistema neoliberal macho, capitalista macho, y que ha conseguido, que ha conseguido lo que tenemos en el mundo ahora, ¿no? que es el, el, bueno, la explotación de la, de la hembra como base de, de todo. Esta es una última foto que, que, que puse sobre las mujeres que, que votaban, que pedían el voto, perdón. Eh, de cómo hacían huelgas de hambre para que, para que se tuvieran en cuenta sus reivindicaciones y cómo eran alimentadas por la fuerza, precisamente del mismo modo que son alimentados los, los patos para fogaras, ¿no? es decir, por la garganta y por la nariz, ¿no? a la fuerza. Y ese es uno de los casos en los cuales, uno de los últimos casos creo que podría denominar sobre la fuerza bruta, eh, eh, usar la fuerza bruta para dominar a la mujer en lugar del chantaje, que es lo, la estrategia habitual. Bueno, y esa es la, la charla que suelo dar aquí en, en, bueno, en Polonia y en, y en España sobre, sobre el tema de la mujer. ¿no? De acuerdo, muy interesante esto que comentabas de los activistas, de esos activismos que tenemos un poco separados en, en diferentes eh, categorías y que deberíamos retomar un poquito la, la unión, ¿no? Yo supongo que la, la división nos, nos debilita. Mientras que la unión nos haría, nos haría muy fuertes, ¿no? Y realmente estoy completamente de acuerdo. Si estás por, eh, a favor del indefenso, el indefenso puede tener cualquier color, cualquier forma, eh, cualquier sexo. Divide y vencerá. De todas maneras, eh, es, eh, in, in, in, no podemos eh, eludir eh, las similitudes tan enormes que hay con todo hoy en día, ¿no? Los derechos humanos son derechos humanos, sean contra un judío, sean contra un negro, sean contra un pobre, sean contra una mujer, la explotación es la explotación y la dominación es la dominación, siempre, siempre es el mismo, el, el mismo modus operandi. ¿no? Entonces, mmm, si sufre, bueno, desde, volviendo al, al argumento sensocentrista, si sufre y eh, frustramos sus intereses, entonces, estamos hablando de, de algo desde el punto de vista ético condenable y, por supuesto, a erradicar. Por supuesto. Muchas gracias, Xavier. Eh, ¿Qué proyectos tienes? Cuéntanos un poco, antes de despedirte, ¿qué, bueno, en qué estás trabajando. Pues, y, ¿y sigo, qué? Bueno, sigo buscando, como tú has dicho al principio, la, la similitud entre derechos humanos y derechos animales no humanos, porque creo que, que hay muchos puntos en común, históricamente, eh, podríamos hablar del racismo, de la esclavitud, podríamos hablar del holocausto, que es un tema que me interesa mucho, el holocausto nazi, me refiero. Eh, uy, hay muchas similitudes en este tema, eh, estamos haciendo lo mismo con los animales, pero por supuesto a una escala mucho más amplia, porque, porque el nazismo acabó con, con X millones de personas, y ese, esos X millones de personas es solo un par, tres de horas en la industria alimentaria actual. ¿no? Están muriendo tantos millones de personas eh, no humanas en el mundo eh, por el sistema alimentario, mmm, que son tratadas como, como víctimas como normales. ¿no? Y tenemos que tener en cuenta eso. Y lo importante siempre es mezclar todo. Cómo llegamos a la gente, ¿Cómo hay siete millones de personas, cada una es diferente, y cada una mmm, vamos a tener que... que atacar, desde, atacar, no, perdona, eh, empatizarles desde un punto de vista diferente. Creo que en el tema de la mujer, como he expresado hoy, eh, los colectivos de lesbianas, los colectivos feministas, las madres, pueden ser especialmente sensibles a este tipo de imágenes, a este tipo de realidad. ¿no? no es ninguna interpretación, sino sencillamente una exposición de hechos. Y eso es importante recuperarlo. Muy interesante. Mucho trabajo por hacer y mucho por reflexionar. Ahí gracias, Xavier. Gracias, Muchas gracias.